¿Qué tal muchachos? El día de hoy toca hablar sobre los ajustes OTA en Marvel Snap. Como ustedes saben, los ajustes OTA son las modificaciones que le hacen a algunas cartas, sean para nerfearlas o para bostearlas, pero sin necesidad de un parche. Las cartas que estamos viendo a continuación han sido sujetas a estos ajustes esta semana. En el caso de los bosteos, podemos encontrar que Shanna y Encantres han sido beneficiadas, mientras que Lizard y Sandman han sido perjudicados con nerfeos. ¿Pero qué tanto está impactando estos nerfeos y bosteos en las cartas mencionadas? Ahora lo vamos a ver. Primero comencemos con Lizard Esta cartita de acá ha sido una de las más usadas en el juego Inclusive tú seguramente la has usado en algún momento en algún mazo Y esto está respaldado también numéricamente Si nos vamos acá a la página de Lizard Donde gracias a un tappet podemos ver toda esta información Podemos ver acá que Lizard tiene una popularidad del 26.8% Esta es una popularidad muy alta Normalmente las cartas por ahí están entre el 12-15% de las más populares Pero la verdad Lizard se le está llevando con toda porque es una carta que de pronto se ha vuelto usada en diferentes tipos de arquetipos. ¿Y por qué Lizard desde siempre ha sido una carta muy utilizada? Por el hecho de que Lizard es una carta que obliga al oponente a que tenga que llenar la ubicación para que pueda ser penalizado con su efecto continuo de menos 3 de poder, pero aún así siendo penalizado pues quedaba como un 2-2 que aún así vendría a estar dentro de lo normal de las cartas digamos que cuestan coste 2 con relación al poder que iba, que iba a tener con ese castigo, pero entonces ¿qué está sucediendo ahora? Lo que han hecho es que Lizard ahora en vez de perder menos 3 de poder está perdiendo menos 4 de poder, dando digamos un poquito más de peso a la resta de poder y haciendo de que ya se la piense un poquito más el, el usuario de lizard antes de jugarlo o seleccionar esta carta en algún mazo pero bien primero analicemos los números las estadísticas de lizard y como pueden ver tiene un average cube de 0.28 que eso es bastante para hacer una sola carta individual y tiene un win rate de casi 53% o se imagínate lo que representaba solamente jugar esta cartita pero además si nos vamos a la parte de los mazos en los que se usa lizard como ya les estaba diciendo lizard es un una carta muy versátil, es una carta muy flexible, prácticamente es una carta Staple que se está utilizando en todo tipo de mazos, es raro que un mazo no utilice lizar si nosotros nos vamos a la parte de acá y ver los decks más populares donde se está utilizando lizar estamos viendo que estaba presente en decks como por ejemplo el de Shuri, Lex, decks donde también se utiliza Wave Control decks donde está monkey o sea son decks con ar con arquetipos muy diferentes estilos de juego muy diferentes y acá estábamos viendo que lizar estaba presentes en todos ellos, en mazos de rampeo donde inclusive la, la mayor ventaja ahorita donde va a poder seguir este Lizard Teniendo ese beneficio de no sufrir digamos el efecto continuo Va a ser en un mazo de rampeo donde tú puedas jugar a Sandman Y ahí el oponente no va, va a ser bien difícil que te pueda llenar la ubicación donde, donde hayas jugado a Lizard Y con eso tu Lizard va a seguir siendo un 2-5 tranquilamente A mí lo que me ha sorprendido de este nerfeo que han hecho Es que no han tocado los stats base de la carta Sino han ido directamente a la penalización, al castigo justamente del efecto continuo, me agrada que hayan hecho ese cambio y me gusta la verdad porque ahora Lizard creo que se va a limitar a ciertos arquetipos y no se va a poder utilizar en todos lados, o sea si tú quieres realmente asegurar que tu Lizard no vaya a sufrir esta penalización es utilizarlo en mazos de rampeo y también en algunos mazos de continuo donde estés utilizando Spectrum y con eso también lo puedas bostear a Lizard y así digamos que no pegue tanto el hecho del el castigo que tiene en su efecto continuo y ahora nos vamos con la siguiente carta nerfeada que vendría a ser Sandman, esta carta muchachos lo que han hecho es bajarle simplemente el poder 2 puntos, antes era un 5-5, ahora es un 5-3, ustedes también conocen a Sandman, como saben es una carta de serie 2, una carta que se usa bastante también ahora en este metajuego actual debido también a que se comenzaron a utilizar un montón de mazos Boons y esto hizo de que Sandman pues comience a despegar bastante y que sea una de las cartas más usadas, sobre todo con el bosteo que tuvo, no que lo habían dejado en 5-5, la gente lo comenzó a utilizar bastante en mazos de rampeo y por esa razón Sandman tiene una popularidad de 8.7 un win rate de casi 55% y un average Cube de 0.28%. O sea, los stats que tiene en average Cube y win rate son muy similares a Lizar y la popularidad, claro que sí, es un poco menos, pero lo hemos visto bastante en el metajuego. Además, que Está dentro de mazos que son bastante accesibles Mazos free to play se podría decir Si acá revisamos un poquito más abajo Y vemos los mazos donde se encuentran Sandman Acá podemos ver que los mazos donde Él está generalmente son mazos donde están Justamente cartas como Lizard, ¿no? Está Electro, está Wave que lo van a ayudar a rampear Y son mazos a la vez que son bastante Populares con una buena cantidad de Average Cube y Win Rate, o sea esto la verdad tenían que hacerle algún tipo de ajuste porque el corazón de estos mazos generalmente va a ser Sandman. ¿no? Todo el, el rampeo, toda la razón para rampear en estos mazos va a ser para limitarle al oponente que juegue una sola carta nada más por... Eh por turno y así tú podías jugar pues este con el rampeo de electro podías estar jugando después el doctor doom o ding no o podías haber hecho de repente otra jugada tal vez con líder doctor doom ahí hay muchas combinaciones que se pueden hacer y esto favorecía bastante digamos el hecho de que tú tuvieses a sandman aquí entonces lo que han hecho al bajarle un poco el poder es equilibrar un poquito las cosas no hacer de que no se vea tan fuerte de repente de que lo pueda jugar a sandman que era una carta muy fuerte de 5-5 en turno 4 no o que de repente lo Puedas bajar con jubil y también al campo de batalla prácticamente gratis con un, eh, siendo un 5-5. Y ahora al ponerlo un 5-3 es como que ya lo hacen un poco más eh, co compensatorio. No el hecho de que tiene una habilidad muy fuerte Sandman. Y con relación al poder, digamos que ya está un poco mejor equilibrado ahí. Y este nerfeo, muchachos, que le han hecho a Sandman Lo encuentro bastante correcto de parte de Second Dinner, la verdad, era un nerfeo Que se tenía que hacer, y no han hecho El nerfeo como para matar la carta, sino Simplemente es un ajuste de equilibrio Tal cual como es el concepto en sí Lo que han hecho al bajarle estos dos puntitos de poder A Sandman, es compensar un poquito El momento de que, lo, de que el jugador El usuario de Sandman, lo juegue a Sandman Y hace de que gane una buena ventaja En el caso justamente de que tenía bastante Poder en ese entonces, ahora Haciendo esta reducción de poder, a Hace que también el oponente tenga la esperanza de poder ganar en esa ubicación de repente donde están jugando Sandman. Y con eso pues ahí las cosas se equilibren un poquito más en relación digamos a la esperanza de victoria que pueden tener ambos. Y ahora vayamos a la parte de los bosteos o los buff. ¿Qué ha sucedido acá con Yana, muchachos que era una carta que casi no se conocía una carta que casi no se juega nada y acá sí puede estar representado por números esto de acá como pueden ver Yana tiene un 0.2% de popularidad o sea prácticamente nulo su uso en el juego con un win rate del 46% o sea muy por debajo del 50% y con un average of incluso en negativo de menos 0.3% o sea imagínate que jugar esta carta te hacía perder la partida en muchos de los casos pero qué pasaba acá que Yana, eh, pues originalmente era un 4-2 y ahora lo han hecho un 4-4, ese es el bosteo que lo han dado simplemente le han subido dos puntos de poder para que de repente por ahí si te salen algunas cartitas de coste 1 bajitas de repente pueda compensar el hecho de que eh, al menos Shanna tiene una buena cantidad de poder con relación al coste, ¿no? digamos que es un coste una relación de coste poder bastante decente o también si es que te tiran killmonger ¿no? y te eliminan los costes 1. de repente al menos ya te queda pues una carta 4-4 y no sientes como que tal vez eh, gastas demasiados recursos para una carta que al final cuando fue contería no valía la pena nada ni siquiera por su poder ahí así que acá lo que han hecho es subirle dos de poder a Shanna y acá podemos ver cuáles eran los mazos en los que se encontraba presente Shanna generalmente lo habían puesto en mazos de Patriot pero con unas combinaciones medias raras por lo que estoy viendo acá pero como puedes ver son mazos muy poco populares prácticamente han sido intentos para poder tratar de usar a Shanna acá y pueden ver ustedes mismos que aquí esto no ha funcionado O sea, los win rates están muy bajitos La cantidad de juegos también no es mucha Pero acá con las sinergias que estaba dando Shanna La verdad no estaba dando para ganar O sea, todo, todos los mazos que vemos acá con Shanna Han estado tratando de ubicarlo con Cazar También porque pues justamente es una carta muy buena Que va muy bien con Shanna, sinergia muy bien Y también estaban tratando de ponerla con Dazzler ¿no? Que también es una carta que le interesa mucho Que todas las ubicaciones estén llenas para que se pueda bostear pero ahora en vista de que a Shana ya la han puesto con 4 de poder Me parece que van a tratar de darle otro intento más Y ver qué tal digamos ahora se va a desenvolver en este metajuego Donde digamos ahora con este equilibrio que le han hecho a Shanna De repente se puede utilizar un poquito más frecuente Y muchachos mi opinión con respecto al bosteo de Shanna Yo la verdad no siento que la vayan a ayudar mucho que se reinserten en el metajuego Porque aquí me parece que uno de los problemas grandes que tiene Yana Es que tiene mucho RNG en su habilidad Hay muchas cartas de coste 1 y hay cartas incluso por ahí que te pueden perjudicar como por ejemplo el Ebonimo, no imagínate que tú le lances en turno 4 a Shanna y sale el Ebonimo, pues pues este, spameando ahí en una ubicación y te deja sin poder jugar esa ubicación te bloquea totalmente y si no tienes ninguna carta para poder moverla al lado de Mo, pues simplemente perdiste su ubicación de ahí y lo otro también es que si la juegas muy temprano y que de repente todo te sale bien con los costes 1 puede ser que te juegue un Killmonger también y todos esos costes 1 se desaparezcan creo que aquí lo óptimo para jugar a Shanna va a ser jugarla siempre de finish o sea en el turno final ahí tal vez la puedes jugar a Shanna y pues obviamente rezar un poco para que el RNG te vaya bien y salgan las cartas pues de coste 1 que tengan que ser que te puedan ayudar a ganar la partida inclusive podrías hacer algunos combos de turno 6 por ahí acompañándola con un mollo de replente donde puedas llenar alguna ubicación donde sabes que el oponente también llena su ubicación y por ahí de repente ese mollo también se va pues aún más 6 de poder no activa su habilidad así que por ahí pueden haber algunos combos que se puedan desarrollar con Shanna, vamos a ver cómo va pero la verdad no le tengo tanta fe a este bosteo porque siento que ya no es demasiado aleatoria con su habilidad pero de todas maneras como les digo puede haber una salida por ahí para tratar de probarla e intentar qué tan buena hora se habrá puesto con esto de haberle subido un poquito su poder y ahora muchachos pasemos a revisar la última cartita bosteada o bufada por Second Dinner que vendría a ser Encantres qué es lo que han hecho acá con esta carta le han subido dos puntitos de poder prácticamente los stats que tiene Encantres actualmente los tiene una White Queen o los tiene un Rock Slide, pero Encantres Acá tiene un efecto muy poderoso que hace Que es silenciar las cartas que tengan Efectos continuos en, en el lado Digamos en ambos lados de una ubicación No, También te puede digamos perjudicar O beneficiar también a ti Siempre y cuando digamos, tengas algunas cartas Como Lizard por ejemplo que tú le hayas tirado Ahí el efecto o le hayas silenciado Y pues Lizard mantiene sus stats de 2-5 Sin importar ningún tipo de condición Pero a ver, veamos acá Los stats de Encantres, tiene una popularidad De 8.3% que es la misma de Sandman, que tiene un win rate de 53%, que está entre Sandman y está entre Lizard ese win rate, y tiene un average cube de 0.32, que vendría a estar sobre encima de Sandman y de Lizard. Pero siguiendo la lógica de ese container, que según el win rate del average cube y la popularidad han estado nerfeando cartas como Sandman y como Lizard, y viendo que en 3 tiene los stats similares, ¿no debió haber sido un nerfeo en lugar de un bosteo? Pero bueno, acá deberían tener ellos sus razones, porque según lo que dicen también era que era una carta que no se estaba utilizando mucho. Y que también el efecto que tiene encantres también te puede castigar a ti. A ti, si es que tú tienes cartas en la misma ubicación donde estás lanzando encantres. No, aunque eso tú lo puedes controlar. O sea, vas viendo también dónde vas jugando tus cartas. No para que no vayas a silenciarlas en el mismo lugar donde vas a silenciar las cartas también del oponente. Eso ya es también un poquito de práctica de juego ahí. Pero esta carta ahora la han hecho bastante buena al subirle los stats. Y ahora les voy a decir por qué. Bien, revisemos rapidito cuál es son los mazos en donde se encuentra en Canters. acá el mazo donde se encuentra más presente Encantres vendría a ser el mazo de cera control, este mazo tiene reunidas las cartas counters más importantes del juego, en realidad tiene acá a Killmonger, Shang-Chi y bueno la misma Encantres no y esto es prácticamente todo, es un mazo todoterreno, te quieren lanzar un Sandman le tiras Encantres te quieren poner cartas con alto poder, le tiras Shang-Chi te enfrentas con un mazo Kazu un mazo de Thanos, tienes ahí Killmonger para destrozarle todas las gemas o todas las cartas de coste 1 o sea es un mazo prácticamente todo terreno y encima pues tiene el descuento de ser al final del no en el turno 5 para el turno 6 lo cual hace incluso que puedas lanzar muchas más cartitas por ahí y tiene un juego realmente flexible este mazo es un mazo de verdad bastante bueno acá como se dan cuenta tienes acá en cantres también está con asmat también por lo que estoy viendo en algún en mazo tóxico y acá también hay otra bueno este es otro mazo que es un mazo más estándar creo pero el mazo que está acá que tiene 54 4.000 juegos miren la cantidad de average cube que tiene tiene 0.55 y 55% de win o sea este mazo es campeón la verdad en el metajuego actual y ahora poniendo un encantres a 4 o 6 así que todavía encantres se justifica o sea incluso tú puedes lanzar encantres sin que te importe el efecto de encantres porque qué pasa tú al, al que encantres sea una carta de coste 4 por 4 de poder tú tratabas de optimizar el uso de encantres verdad para que también sea justificado el que lo lances no sobre otras cartas de repente que tengas en la mano porque por ahí de repente tenías otras cartas que tienen más poder que Encantres de coste 4 o que incluso combinadas una de coste 3, una de coste 1 por ahí o dos de coste 2 que de repente combinado su poder sea mayor en cantres pero acá lo que tú decías de repente era jugar en cantres porque querías al menos optimizar el uso de la habilidad en cantres porque tenía 4 de poder, ahora que tiene 6 de poder la verdad eso no te va a importar mucho y prácticamente la vas a lanzar por su poder base nada más porque tiene gran cantidad de poder y prácticamente es una carta como les digo que es como White Queen ¿no? Es una carta que tú la lanzas y sabes que bueno si el efecto de repente no sale tan bueno o te beneficia tanto de repente el efecto porque a veces White Queen te, también te puede dar alguna carta de coste alto que la verdad tal vez no vayas a terminar utilizando y vayas a utilizar una carta que a, que a ti te importe de tu mano y hace que de todas maneras sea bueno jugarla por el tema de su stat ¿no? Por el por el hecho de que tiene buen poder y eso es lo que está pasando ahorita creo yo con Encantres y no sé si de repente si pensamos subirle el poder creo que era subirle un punto y no subirle dos porque creo que esto ha hecho de que encantres ahora vaya a ser una carta que se utilice en prácticamente muchos mazos o sea se va, puede llegar a volver una especie de Lizar encantres porque imagínate esto en turno final o en turno 6 tú puedes lanzar encantres con Lizard también no lanzas Lizard primero lanzas encantres después y prácticamente tienes una jugada de 11 de poder en turno 6 yo creo aquí que este bosteo que le han hecho encantres la verdad no es un bosteo justificado van a lograr que se vuelva un Lizard o un Sandman me parece, van a hacer que esta carta se pueda volver muy popular, y sí es verdad, mucha gente seguramente que está jugando en o está jugando en los mazos de cera con Encantres estén muy contentos con este bosteo que le han hecho, pero siento que esto no va a ser muy saludable para el metajuego porque la vamos a ver en todos lados, y es verdad también que los mazos de Patriot o todos los mazos que tengan continuos que usen Dean o Darkhawk por ejemplo, van a descender bastante debido a que ahora en prácticamente la van a utilizar eh, la van a llevar más que todo por el poder que por la habilidad y de paso si ven una carta, si ven mazos continuos pues ahí bien la tiran en cantres y ganan mucho más, o sea imagínate que aparte del poder que ya es bueno, encima le funciona la habilidad en encantres y pues ya estás ganando una gran ventaja ahí al momento de que le estás jugando, pero bien muchachos, este ha sido todo mi análisis respaldado en números y estadísticas me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esto, la verdad les han encantado todos los bosteos, todos los nerfeos, están o no están de acuerdo con alguno de ellos, ya saben que lo pueden dejar aquí en los comentarios, yo estaré leyendo todos los comentarios y si hay alguna duda por ahí pues estaré respondiéndolos, así que ya saben, yo estoy de lunes a viernes de por las noches generalmente en la plataforma morada haciendo transmisiones también en vivo por si tienen alguna duda o consulta ya sabes, te espero aquí. un abrazo para ti